Hola, hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Acá me encuentran, no tenía nada mejor que hacer y dije: Me pongo a grabar, a tomar unos mates. Y mientras tanto, grabo los videos. Ustedes saben que yo los grabo todos de una vez, por eso me ven vestidos siempre igual. Siempre con la misma ropa, porque grabo 12 videos todos juntos. Eh, bien, este. Eh, este nodo se lo debemos a alguien súper especial. Se está graduando ahora de astróloga. Empezó hace muy poco y gracias al centro Aprender Astrología Fácilmente y al apoyo que tuvo de tantos y tantos compañeros, pero sobre todo de la astróloga Lola Pérez, eh, Sara Morgana, que es quien hizo esto, estas palabras claves. Eh, está ya siendo astróloga eh, y en unos pocos meses, eh, vos también podés, todos pueden, todos pueden aprender muy fácilmente y de una manera divertida astrología, ¿qué tenés que hacer? Sumarte a nuestro grupo de Telegram, somos más de 600, te es una oportunidad que tenés, es un oficio apasionante. Ahí te enseñamos entre todos a que al oficio del astrólogo, a que seas astrólogo, a que puedas vivir de la astrología. Bien, si es que te interesa. Y si no, por lo menos como herramienta de autoconocimiento. Es ¿Eh? fantástico. Bueno, Nodo Norte en Leo. Brillo, carisma y autenticidad es lo que venís a trabajar, venís a, eh, con, con esa consigna, venís de otras instancias a trabajar en esta vida tu brillo, tu carisma, tu autenticidad. Nodo sur en Acuario, o sea, en el signo opuesto. ¿Qué traes como herramientas para brillar, para... Eh, ese carisma que necesitas desarrollar y para esa autenticidad Traes la innovación, la originalidad y el idealismo Me tuve que poner los lentes porque se me entreborraban las letras Así que bueno, brillo, carisma y autenticidad a trabajar Herramientas que traes innovación, originalidad e idealismo eh, Aprovechalas Gracias, Sara Morgana. Muy bueno tu trabajo. Les mando un abrazo a todos, a todas, a todes. Hasta mañana, que nos volvemos a encontrar con Nodo Norte en Virgo. Chao, hasta mañana.